En un viaje exprés de dos horas y media, el rey Felipe VI ha acudido a Emiratos Árabes Unidos para mostrar sus condolencias al nuevo presidente Mohamed Bin Zayed tras el fallecimiento de su hermanastro y predecesor es la primera vez que visita este país desde que su padre el rey juan carlos se fue a vivir allí hace dos años fuentes de la casa real aseguran que antes de abandonar abu dhabi y tras cumplir con su compromiso felipe VI y su padre han hablado por teléfono y han quedado en verse en madrid cuando don juan carlos vuelva a españa además de don felipe han acudido a la capital otros mandatarios como los presidentes de francia turquía y el primer ministro británico <risa> Mohamed Bin Zayed, que ya era el hombre fuerte del país, fue elegido ayer por unanimidad y se convirtió en el tercer presidente de Emiratos, uno de los países más desarrollados de Oriente Medio.